cortar la lleva le gusta más. Y hay Marta, ves esa es Marta. Tú sabes una oveja Marta lo que es, no hay que cortar las orejas, ni poner hecha, pasa que lleva tanta leche, la ves? Uh -huh. La cola larga no debe dar ninguna pinta negra, blanca. Esas son vírgenes. Esas se tienen para que no, para que no haya desgracias en el ganado. Aquí llevo dos o tres. Aquí, Rubao, fuera, ah, pues, fuera, Ruba, hay quieto, ¡Ay, quieto, clavado, eh, hey. ven, ven aquí, ah, pues, anda, fuera, ah, ah, ah, ah, Voy a empezar muy joven, de nueve años ya me empecé. Edad 66, 67 años, 68 voy a hacer, el 10 de agosto. Y empecé con nueve años ya que me sacaron del colegio. Ya empecé a ayudarle a un señor a guardar corderos en Jaca. Y nada más tenía que hacer soltarlos y ya a causa de eso después, al año siguiente, ya bajé para pa un señor de Anso con ovejas. Ya iba de Rebalan lo que me mandaban a soltar las ovejas en los campos y por ahí y llevaba 150 tenía un perro muy bueno mío y se me lo quitaron porque el dueño que lo llevaba llevaba un perro que era malo no lo sabía y me lo había dado un hermano me dejan otro perro y a lo que estaba yo sentado allí en una margen viene un señor de una tienda que estaba allá del de pueblo y se estaba mirándose y dice, ya la ha matado ya la ha matado y yo me levanto y digo, me creo que ha sido y veo que el, el perro ese que me habían dejado a mí, me había cogido una oveja del cuello y la estaba matando. Yo después, asustado de miedo, como era un, un crío. Entonces ya me voy corriendo a las ovejas y ya me tiré a llevarlas al corral. Y el dueño, el, el, el que hacía de amo, me gritó aquel día, me trató que para qué.